Buenas tardes, Iberoamérica. Gracias por esta posibilidad de moderar la semana medioambiental iberoamericana. Tenemos a un excelente panel. Eh, sabemos que el tema de biodiversidad es un tema álgido, es un tema que tenemos que atender con mucha, mucha urgencia. Nos toca no solamente frenar la degradación, sino más bien regenerar el planeta y regenerar las condiciones de vida yo creo que vamos a tener eh, muy interesantes aportes. Eh, yo soy Eduardo soy el rector y fundador de la Universidad para la Cooperación Internacional. Es una universidad virtual fundada en 94 eh, para implementar Recording la in Progress. Y eh, actualmente trabajamos en regeneración y lideramos la iniciativa Costa Rica Regenerativa. Y hay otras iniciativas como Colombia Regenerativa, Chile Regenerativa, que se están sumando. Una gran oportunidad de regenerar los paisajes eh, para no solamente la parte productiva, sino la parte de biodiversidad. Vamos a, a empezar esta, este panel con la señora Piedad Martín. Ella es la directora regional adjunta del PENUMA. Muchas gracias, Piedad. Yo sé que tienes una experiencia enorme en diferentes países, eh, pero no, no te quiero robar el tiempo si quieres decir algo inicialmente sobre ti. Y si no, toma tus siete minutos de una vez. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Eduardo, y, y gracias a la CEGIP por la invitación. Y estoy muy honrada de estar con, hoy con todos ustedes en este panel. Creo que efectivamente vamos a tratar un tema fundamental particularmente sabiendo lo biodiversa que es la región iberoamericana. Eh, quería nada, darles brevemente unas palabras sobre el decenio de las Naciones Unidas sobre restauración de los ecosistemas. Creo que es un marco muy importante en eh, donde ya se han establecido prioridades a nivel global y el decenio empieza este año hasta el 2030 con el objetivo de prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el mundo. Existe una resolución de la Asamblea General de marzo del 2019 donde se, se solicitó el liderazgo de FAO y también de, de Penuma para avanzar con consultas globales, construcción de alianzas, grupos de trabajo y prácticamente terminar eh, esta etapa inicial la con la estrategia de la identidad visual que se lanzó el 15 de septiembre del año pasado. Eh, el desarrollo de la estrategia llev llevó un año eh, pero quería sobre todo resaltar que se recibieron 2.500 comentarios, hay una gran comunidad de práctica, hay una red súper interesante de expertos de organizaciones que están trabajando en restauración y que se han querido vincular a este esfuerzo. ¿Y por qué? Porque los objetivos de desarrollo sostenible, un desarrollo sostenible para todos y todas, no se va a lograr si no se restaura a gran escala y en todo el mundo los ecosistemas terrestres, de agua dulce, marinos y costeros, que han sido degradados. Por ejemplo, algunos datos eh, en la región de América Latina y el Caribe eh, sabemos que no se está desacoplando el desarrollo de la degradación ambiental. Eso es algo que está pasando en general en el mundo, pero en la mayoría de los países aquí la huella material y el consumo de materiales es más alto que hace tres décadas, pero además es más alto por unidad del PIB. O sea, estamos usando más recursos y además estamos generando menos valor. Entonces es, es una... Es una tarea sumamente ineficiente, ¿no? que tiene que ver, obviamente, con la emisión de gases de efecto invernadero, pero no solamente. ¿no? Eh, también con otros temas que tienen que ver con contaminación, otras escalas, con la salud de las personas y los ecosistemas. Eh, por ejemplo, sabemos que, que la conversión agrícola es una de las principales presiones que impulsa la pérdida de ecosistemas, seguida de actividades mineras, producción de energía y la expansión urbana. Hay preocupaciones muy amplias en regiones como los Andes, el Chaco y el Amazonas, pero también vemos alrededor de grandes ciudades una presión muy fuerte sobre los recursos de alrededor, sus ecosistemas y finalmente la base que está alimentando, dando agua, calidad del aire y protección a los desastres en esas ciudades. Entonces, eh, se ha visto pues, que la restauración... Tiene varios beneficios, ¿no? conservar la biodiversidad, por supuesto, para los que nos interesa. Eh, digo, no es una agenda que todo el mundo le dé prioridad, pero eh, es muy importante. Pero también las soluciones basadas en la naturaleza contribuyen a la mitigación del cambio climático y a generar resiliencia. Eso creo que ya puede haber más acólitos, ¿no? que les interesa. También los paisajes generan empleo, medios de vida, alimentación, seguridad hídrica, salud. Al final... Nos va a afectar a todos. Y beneficios económicos. Rectaurar, restaurar los 350 millones de hectáreas que se comprometieron en Bonn podría generar hasta 9 trillones en beneficios netos para el mundo. Entonces, la visión es tener un mundo donde la relación entre las personas y la naturaleza se restaure eh, y que haya más áreas de ecosistemas saludables. Y no solamente áreas protegidas, sino también se protejan esos ecosistemas por fuera de las áreas protegidas, ¿no? que también son muy importantes, pero no, no tiene que ser el único esfuerzo relegar a la naturaleza en unas zonas y el resto ¿no? hacemos lo que queremos. Me gustaría resaltar que, que la, la década la, y la estrategia tiene varias áreas, y muy importante la de comunicaciones, innovación, intercambio de experiencias y antes de, de terminar, dedicar un par de minutos a decir que en América Latina, en el Foro de Ministros y Ministras del Medio Ambiente, se aprobó un plan de acción regional con unas áreas muy concretas específicas para la región y que tiene mucho que ver con el tema de la recuperación post-Covid, la recuperación verde, donde nos hemos dado cuenta de que, primero, la región ha podido eh, utilizar no mucho gasto público para responder a la Covid comparado con otras regiones. La inversión ha sido baja, en comparación con el resto del mundo, en monto y también per cápita, eh, es como un 6% del PIB de la región, mientras que en otros países es, y regiones es el 11% y en economías avanzadas es el 26%, y además de esos anuncios de políticas y programas, solo el 0,5% es en políticas ambientalmente sostenibles. Entonces vemos que la reactivación va por un lado y el tema ambiental va por otro, cuando eh, hay esta Oportunidad de generar beneficios económicos, sociales y ambientales si esos recursos se invierten bien y alineados con la década. El plan de acción, entonces, en la región eh, se enfoca en un mecanismo de cooperación, en condiciones para promover, apoyar y acelerar la restauración de ecosistemas, cubre todos los sistemas de la región, incluyendo agroecosistemas, ecosistemas costeros y marinos, además de los más conocidos, ¿no? bosques tropicales, etcétera, provee soluciones para conectar la restauración con la recuperación socioeconómica y ambiental, o sea, un nexo muy claro entre medios de vida sostenibles eh, y economía. Promueve la participación amplia de todos los sectores e incluye provisiones para poder aplicar un enfoque ecosistémico en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, que es tan importante y una prioridad para la región. Apenas se aprobó el plan, eh, tenemos ya eh, pues, todos los países obviamente interesados, la FAO y PENUMA apoyando y estamos empezando el proceso de, de llevarlo a la práctica y ahí es donde necesitamos pues, todas las manos, todo la, la, el acervo que ya tiene la región en conservación para poder multiplicar y transformar. Así que con eso me quedo en mis primeras palabras y, y muy atenta a lo que digan el resto de panelistas y después el coloquio que tengamos. Gracias. Muchas gracias, Piedad. Excelente introducción, arranque. Eh, Ana María, Ana María Hernández eh, viene del IPBS, el, el nombre completo, <ríe> el, el, la plataforma intergubernamental eh, político-científica o científico-normativa, es más bien, sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Antes estaba en, en el Instituto Humboldt, si no me equivoco. Creo que ahí fue donde te, te conocí hace unos años. Eh, por favor, Ana María. Bueno, muchísimas gracias. Y en primer lugar, obviamente, quiero agradecer a, al Observatorio La Rávida, al Seguiva, al Penuma y a la ESID por invitarme a participar en la Semana Medioambiental Iberoamericana. Um, me han dicho que hablemos hoy sobre restauración y soluciones basadas en la naturaleza. Es un fantástico reto. Eh, pero creo que no es posible hacerlo sin antes tener claro en qué estado de deterioro está nuestro planeta, porque debemos tratar de ser objetivos y empezar con las cuentas claras. Y como ustedes saben, el cambio en el uso de la, de la tierra y del mar junto con el cambio climático, la contaminación, eh, la introducción de especies exóticas invasoras y la sobreexplotación son los cinco factores más importantes a nivel mundial de pérdida de biodiversidad. La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, SIPBES, que tengo el honor de presidir desde hace dos años, nos recuerda que el 75% de las áreas terrestres se ha alterado significativamente y que nos enfrentamos a la extinción de más de un millón de especies. Es, son cifras que eh, encontramos en la evaluación global que eh, también entregamos hace dos años y nos muestran que estamos experimentando una destrucción de hábitats y ecosistemas, tanto terrestres, de agua dulce y marinos, con un proceso de declive nunca antes visto en la historia de la humanidad. Y esa alarmante tasa de pérdida de biodiversidad representa no solamente un riesgo para la misma vida en la Tierra, y obviamente es para nuestro bienestar como seres humanos, nosotros dependemos de las contribuciones que nos brinda la naturaleza, tanto para nuestra alimentación, para la salud, para el vestido. Si ustedes miran a su alrededor, nosotros estamos basados en la biodiversidad porque somos parte de la naturaleza. Entonces es una real contradicción que nosotros estemos destruyendo la fuente principal de nuestra propia supervivencia. Pero pese a esas cifras que son realmente alarmantes, la naturaleza, y ya lo se mencionaba antes, es una fuente de soluciones para resolver las crisis ambientales que hemos generado. Por ejemplo, los mares son los mayores reguladores del clima. Y ciertos ecosistemas como los bosques o los páramos que son tan importantes para nosotros en, en, en América del Sur y las especies de flora que, que, que se encuentran en ellos son grandes depósitos de gases de efecto invernadero, sin mencionar, por ejemplo, eh, eh, las... Uh, otros tipos de ecosistemas que nosotros tenemos la fortuna de tener en nuestra región, como por ejemplo los humedales o los arrecifes de, cola, de coral. Perdón. También las especies de flora y fauna son los grandes aportantes para la medicina y para la alimentación. Sin la biodiversidad nosotros no podemos vivir, pero estas soluciones que nos entrega la naturaleza no pueden ser generadas si los ecosistemas y las especies están enfermos o están en peligro o están degradados. Entonces, partamos de una base. Las soluciones basadas en la naturaleza requieren una naturaleza que esté sana y que sea funcional. Y la restauración es una de las herramientas más importantes para lograrlo. Desde que se haga bien, basada en un adecuado conocimiento científico y siempre con la población local. Como ustedes saben, hay una enorme diversidad de ecosistemas con especies de flora y fauna y dinámicas que son características de cada territorio. Y en todos ellos se puede observar procesos de, de degradación o transformación. Son muy pocos espacios en nuestro planeta que todavía tenemos uh, sin transformación. En algunos casos, los cambios de esa transformación pueden ser progresivos y se pueden ver solo a través de décadas o incluso cientos de años y por lo tanto pueden ser difíciles de percibir. Y otros tipos de degradación pueden darse de inmediato o en corto tiempo, por ejemplo, tenemos los eventos catastróficos o procesos de tala o de quema para eh, que los eh, terrenos puedan ser, ser utilizados para otros usos. Asimismo, el tiempo para la recuperación, recuperación de un ecosistema después de la restauración puede variar mucho y es muy importante considerarlo. Entonces la restauración no es un tema fácil, es importante que la gente sepa que no es solamente conseguir un árbol, eh, abrir un hueco y sembrarlo y chao, eso eh, va, va un poco más allá y por eso es clave el conocimiento que proviene tanto de la comunidad científica, como de las comunidades locales, de los pueblos indígenas y de otros poseedores de conocimientos sobre biodiversidad, porque proporcionan la evidencia, los datos, la información, la metodología, los mejores criterios que son de gran valor para iniciar los procesos de restauración. También quisiera llamar la atención eh, de eh, que analicemos los motivos por los cuales se, se desencadenan muchos de los procesos de degradación y transformación. Porque si somos sinceros, todos esos desencadenantes de degradación y de transformación que simplemente acaban con nuestra biodiversidad son impulsados por comportamientos humanos. Por lo que debemos hacer un compromiso que parte desde la sociedad para construir de forma cooperativa no solamente con la responsabilidad del gobierno o a nivel público, sino también con el apoyo privado y a nivel, eh, entre todos los sectores, a nivel intersectorial. Esto no se logra si no hay educación, si no podemos capacitar a, la, a las personas y si no tenemos una conciencia colectiva para cambiar, por ejemplo, los patrones de consumo y producción, reforzar el respeto a las diferentes visiones que tenemos sobre calidad de vida y si no aprendemos a ser inclusivos con un diálogo respetuoso entre diferentes sistemas de conocimiento. Y hay una cosa que yo quiero añadir que hay que tener en cuenta para la restauración, de repente para otras cosas no, pero para esta sí, y es paciencia. Generalmente se esperan ver resultados concretos en los planes de restauración en los que se han invertido en pocos años. Yo voy a hacer, voy a sembrar 30 mil millones de hectáreas y entonces ¿quién, de repente... Con eso voy a recuperar un ecosistema. Sin embargo, el éxito de los programas más allá de la siembra se ven esa corto, eh, perdón, a mediano y a largo plazo. Por eso más que un gasto eh, que, que, que se considera en una etapa, por ejemplo, de una toma de decisiones. La restauración debe verse como una inversión que cruza diferentes gobiernos, que cruza diferentes etapas de decisión. Y teniendo esto en cuenta, desde mi perspectiva, la restauración y su financiamiento, eh, tal vez podrían abordarse desde cinco puntos principales que los quiero dejar para la discusión. Eh, primero es realizar acciones de prevención para trabajar los motores directos e indirectos de pérdida de biodiversidad. También es importante y es básico trabajar... De, de forma conjunta con las comunidades donde se van a implementar los programas de restauración porque las comunidades locales, las comunidades que viven en los, en los territorios restaurados son restauradores. También es importante el desarrollo de actividades de, y, y de capacidades con los técnicos que van a realizar la restauración porque muchas veces unas técnicas mal hechas de restauración da, son adversas y eh, se actúan de, de, de, de, de manera eh, contraproducente en términos de, de restauración. También es importante tener planes de restauración con base científica teniendo en cuenta tipo de ecosistemas y especies donde se van a realizar los programas de restauración. Y finalmente es importantísimo pensar siempre en programas de monitoreo para seguir esos procesos de restauración y su éxito a corto, mediano y largo plazo. Finalmente, también les cuento que tengo el, el honor de ser miembro de la Junta Directiva de la Década de Naciones Unidas sobre Restauración y ya Piedad lo mencionaba y como, como tal también quisiera ver que en esta década eh, podamos lograr el establecimiento de una sociedad sociedad empoderada a través del conocimiento, que tome decisiones basadas en la mejor información científica y práctica disponible y que no tenga miedo o renuencia a trabajar con, otro, o con otros sectores de la sociedad para lograr metas viables que en 10 años se puedan medir en términos de recuperación y rehabilitación de ecosistemas a, a través de procesos de restauración. Para la frase final que quiero dejarles, he reflexionado eh, sobre este punto. El costo de la restauración puede parecer alto, sí, pero el costo de la inacción puede ser imposible de calcular. Y la colaboración entre todos nosotros es la base del éxito. Y con eso los dejo para esperar la siguiente charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Creo que cubriste la totalidad de los temas en esos pocos minutos. qué Increíble. Eh, si... Sí. En la, en la discusión quiero tocar el tema de la necesidad de enfoques holísticos, creo que el problema está en que hemos sido muy reduccionistas en las soluciones, y aquí te nos toca mezclar todo en una buena licuadora. Eh, a seguir, por favor, Elena Pita, la Fundación Biodiversidad de España. La fundación ha estado muy activa en la región centroamericana, de hecho estuve con un proyecto de ellos varios años. Eh, entonces, me imagino que tiene mucha experiencia en, en, en la región de América Latina. Dale, Elena, por favor. Sí, bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitar a la Fundación a participar en este panel y con este tema que es crucial en el momento en el que nos encontramos. Yo quería empezar... Eh, Diciendo o quizá recordando la importancia de, de los retos ambientales a los que nos enfrentamos, por supuesto, como ya han mencionado mis predecesoras y también la interconexión de, de las principales crisis que tenemos ahora en estos momentos. La emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la crisis sanitaria están íntimamente interrelacionadas y son y reflejan o son consecuencia de una misma, de una misma realidad. Como ya mencionaba Ana María, el cambio climático es uno de los principales principales motores de pérdida de biodiversidad también la naturaleza la biodiversidad es una fuente de soluciones como como estamos viendo a lo largo de, del panel y, y, de, de, y de y de resiliencia para los ecosistemas y para los sistemas económicos. Y por otro lado, la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos está muy vinculada con la pérdida de un servicio ecosistémico que antes, cuando hablábamos de estos temas, muchas veces se nos olvidaba poner como ejemplo, pero es servir de barrera ante ante las enfermedades transmitidas por los animales salvajes y las, y las zoonosis. Eh, entonces, el origen de todas ellas, como estábamos, como ya se ha mencionado en las otras charlas, pues es un sistema de, un sistema productivo, una sociedad y una economía que no respeta los límites los planetarios. Ante eso, la ciencia tiene un mensaje muy claro, tanto desde el IPBES como desde el IPCC. El mensaje que nos trasladan los científicos es de urgencia, la urgencia de pasar a la acción, eso, eso por un lado, y de reflexionar sobre un nuevo paradigma, un nuevo, un nuevo modelo donde, donde se cree una, un, un sistema que cree prosperidad sin respetando precisamente estos límites planetarios que mencionábamos. En este, en este contexto pues eh, tal, como, tal como ya se ha mencionado hay, hay una serie de cambios profundos que se tienen que producir eh, a mí me gusta, me gusta recordar una cita de, de, del economista rumano Nicolás Gergescu que, que era que bueno que, que, que se puede considerar el padre de la bioeconomía y que consideraba que la economía es una rama de la biología. Queriendo decir con esto, pues que es necesario tener en cuenta eh, las leyes de la biología, de la termodinámica de la naturaleza, para, para, pues, para precisamente entender. Cómo se, puede, cómo, se puede, cómo se puede diseñar este modelo sostenible, tal como nos comentaba también Ana María, cómo somos parte de la naturaleza y es nuestra fuente de, de prosperidad. Y esto implica pues, la necesidad de conservar y, como decías en la introducción, Edward, de regenerar, la conservación no es suficiente, ya eh, los daños o la degradación ambiental es tan profunda que necesitamos recuperar, necesitamos restaurar. Y en este sentido, el... el el, digamos que el, el trabajo que nos, que nos queda por delante es ver cómo podemos reforzar el papel de la naturaleza para, eh, para, para, para eh, salir adelante en este, en este contexto, cómo hacer inversiones en la naturaleza que transformen la economía y que sean socialmente inclusivas. En este sentido, existe un marco estratégico y normativo. Hemos hablado ya del marco internacional, eh, la década de la restauración y los compromisos asociados forman parte de este, de, de, de este marco, nos proporciona orientaciones. También en las próximas semanas van a tener lugar las la COP de biodiversidad y después la de, la de cambio climático. Eh, en lo, que, en lo que concierne al trabajo de la fundación, pues también hay una serie de, también tenemos un marco tanto europeo como nacional que determina un poco nuestro, orienta un poco nuestro, nuestro trabajo en este tema. Por un lado, pues el Green Deal, la Ley de Cambio Climático Nacional o eh, los fondos de, de recuperación post-COVID. Pero lo que lo que quería compartir con quería compartir con vosotros es bueno como pasando ya un poco más a aspectos operativos es como como desde como desde la fundación hemos puesto en hemos puesto en marcha dos, dos líneas de trabajo que tratan de aplicar estas soluciones basadas en la naturaleza y he elegido estas líneas de trabajo porque me parece que a ambos lados del Atlántico los países y las sociedades y las economías nos estamos enfrentando a retos parecidos que aunque en contextos diferentes van a producir muchas lecciones aprendidas y, va, y, y, requieren, eh, bueno, y, re, y requieren el diseño de soluciones innovadoras que pueden ser objeto de, de, de intercambio y de, y de aprendizaje. Me parece muy, muy importante una, una cosa que mencionaba Pilar al principio y es no relegar la, a la naturaleza a, a los espacios eh, protegidos. Para nosotros eh, integrar la, la naturaleza y, y el papel que tiene la biodiversidad en todos los, en todos los entornos es, es un aspecto clave y en ese sentido la urbanización es un proceso eh, pues eh, que se desarrolla, que se está desarrollando en, en toda América Latina, también en Europa y también en España, y el papel de las soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades puede ser un aspecto, un aspecto clave. Eh, en este sentido, el, es, es evidente el papel que tienen como para, que, que pueden tener la. Vegetal, para combatir la, el efecto de isla de calor, para combatir eh, los ruidos y cómo en general pueden servir para mejorar la calidad de, de, la vida, de vida y de salud de los ciudadanos, no, tanto, no, no solamente la, la, la salud vinculada a la calidad del aire, sino también pues, otros aspectos de la salud que están más vinculados con quizá la salud mental o el esparcimiento y esto también es algo de lo que hemos tenido una experiencia muy directa después de estos largos meses de pandemia y de, y de y otra, otra línea de trabajo que también me parece, me parece muy, muy, muy importante y que también ya se ha mencionado en las charlas anteriores es el papel de la, de la naturaleza como motor de desarrollo. Las oportunidades de empleo que, que, pueden, que, se, pueden, que se pueden desarrollar a partir de este cambio de, de, este cambio de modelo, de un proceso de, de recuperación verde y de inversiones que realmente prioricen, prioricen este, un modelo económico respetuoso con los límites planetarios y el interés de, bueno, de, de, de poner en marcha instrumentos y de potenciar una bioeconomía o, o estos sistemas económicos que, que, que, como, que, como ya se mencionaba, pueden producir eh, unos ingresos desde luego muy superiores o unos beneficios muy superiores al coste de la, de la inacción. En este sentido, desde la fundación estamos poniendo en marcha distintos instrumentos, convocatorias, eh, proyectos, capacitaciones, etcétera. Lo que me parece importante resaltar es el, bueno, que nuestro objetivo es producir cambios transformadores que pensamos que realmente tiene que haber un, tiene que haber un cambio y para eso es importante que el volumen de los proyectos sea suficiente, sí, pero, pero no solo, no solamente es una cuestión de volumen de financiación, sino también de, de cómo se realizan esos cambios y cómo se miden y cómo podemos aprender de, los, de, de, de, esos, de esos procesos y, y en este sentido, pues crear un impacto. Con esto quizá, pues... Eh, dejaría, dejaría otras reflexiones para, para, la, para la discusión, pero quizá enunciar aquí la importancia de, de, del cambio cultural que debe, que debe acompañar estos cambios estructurales. Una nueva economía requiere, por supuesto, de cambios estructurales y, y, y, de, y, de, y de un respaldo político, pero también de toda una sociedad que lo acompañe y... Eh, y cómo también es importante mover a la acción de a los ciudadanos y para eso no podemos caer en el pesimismo, sino que este mensaje de urgencia, por supuesto, y de necesidad de, de cambio tiene que ir unido también al, al mensaje de que la acción colectiva realmente puede producir ese cambio y que estamos en el camino hacia allá si realmente cumplimos los compromisos que tenemos encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas so, gracias, Elena. Sí, el tema es cómo logramos esa acción colectiva, cómo pasamos a la acción y ya no al diagnóstico y a la discusión. Eh, ahora tenemos a Rafael Chávez, de la Sociedad Brasileira de Restauración Ecológica. Adelante, Rafael. Muchas gracias, Edward. Muchas gracias por la invitación. Es un evento muy importante. Voy a compartir mi presentación porque... Y, eh, lo que yo digo ya integra los movimientos nacionales cuando encontramos movimiento global como llevar a cabo la restauración Normalmente imaginamos un movimiento que establece un nivel global de una forma natural y desde ahí se extiende a todo el mundo y cuando vamos a la FAO a la UNEP que lideran esa, esos movimientos, ellos no devuelven esa, esa tarea que hace década, lo primero, la primera acción de década lo, lo primero que hacen es empoderar el movimiento global y la UNEC y FAO nos dicen hay un movimiento global que existe a través de la conexión de las acciones de todos, de muchos, quiénes son los muchos, los todos. Claro que son muchos, no los puedo traer aquí todos. Entonces mi papel, mi rol aquí es traer algunas caras de algunas organizaciones que están, eh, hacen la, con que la década de la restauración pueda pasar a la práctica, en mi caso, eh, desde la experiencia de Brasil. No sé si pueden ver mi pantalla. Bueno, yo soy presidente de la Sociedad de de restauración Ecológica en representación de más de 500 socios, que todo empezó con un pequeño grupo que en 2010, la década de la restauración, está, ya ocurre, está pasando desde hace más de 10 años. ¿no? En, en nuestro caso, en Brasil, fue un grupo de especialistas que se juntó eh, porque encontró eh, metas bastante claras, que tenían como objetivo la restauración de los ecosistemas. Entonces, tu, juntamos participantes de, de varias regiones de Brasil, y a partir de ese momento el, el movimiento empezó a, a crecer, fue una red que empezó a extenderse. No fue una organización en el sentido de que no había una lideranza, ¿no? Eran un grupo de personas que intercambiaban experiencias y que pasaron algunos años eh, creando e informando un, un movimiento desde abajo hacia arriba hasta hasta crear en 2014 el movimiento brasilero de restauración ecológica, llevando a cabo las primeras conferencias en 2017, por ejemplo, junto con la sociedad internacional, la SER, otra en 2018. Como se puede ver, el grupo va creciendo y tenemos este año otra conferencia online en noviembre. O sea, os enseño estas fotos para que podáis ver algunas caras ¿no? que hacen parte de este movimiento, pero yo lo que creo es que es importante que haya ese intercambio ¿no? dentro de las iniciativas de restauración. Entonces, para fortalecer la, las, el rol de muchos, os voy a traer un, un portal que hemos creado que, que creamos el año pasado junto con otras organizaciones, aparte de la de la nuestra, ya que la nuestra actúa en un tema bastante concreto, pero nos, nos juntamos con otros movimientos como la costa la en la Amazonia o por la Bata Atlántica. Y la colección de Brasil, por ejemplo. Somos un grupo bastante heterogéneo. Hicimos una una campaña para que tener más contactos dentro del, de, este, de este mundo de la restauración biológica y ecológica. Entonces, como se puede ver, se puede ahora buscar cuáles son las personas, instituciones que existen en Brasil y que son parte de la sociedad. Pero las iniciativas que se pueden encontrar aquí en eh, al fin y al cabo son casi 300 instituciones y se pueden encontrar en varios sitios de Brasil cuáles son las organizaciones y el trabajo específico que hacen dentro de la organización. Aquí se pueden encontrar algunas estadísticas también sobre las formaciones vegetacionales del país y aquí hay una herramienta, un ejemplo de una región de cuando se junta la Mata Atlántica y el Cerrado, que son dos hotspots muy importantes. Y aquí podemos ver aquí dos organizaciones en estos dos sitios que pueden ofrecer los servicios de restauración. Aquí tenemos varios filtros. Por ejemplo, podemos filtrar por los biomas. Los servicios que ofrecen. ¿Cuáles son las instituciones que, que por ejemplo, Siembran eh, semillas nativas que ofrecen servicios de apoyo técnico y de mantenimiento, por ejemplo. Y también podemos filtrar por estados de la federación de todo el país. O sea, hay más de 300 asociaciones en el de restauración. Todo esto fue una iniciativa eh, con el objetivo de fortalecer de juntar todos los que los que trabajan los, los que necesitan este tipo de servicio y obviamente es una iniciativa que también puede ser eh, implementada en otros países y estados para nosotros es muy importante la divulgación la comunicación de estos conceptos tenemos aquí los documentos de los conceptos iniciales que hacen parte de la SER, SER, Society for Ecological Restoration, que fueron esos documentos fueron traducidos al, al portugués y ahora mismo ya está también disponible en español desde hace un mes. Entonces, este trabajo se hizo junto con gestores públicos, la sociedad civil, las escuelas. La idea es que hablemos todos el mismo idioma. Crear un movimiento para dar más fuerza a la acción de muchos, hablar el mismo idioma y poder promocionar esta acción, triple acción, entre los que estudian la restauración, los que practican la restauración, los que llevan a cabo acciones de restauración, para que podamos llegar a los objetivos. Nuestro objetivo es de 2 millones de hectáreas de restauración, pero claro, hay muchas, muchos objetivos globales para a los que tenemos que llegar. Muchas gracias por toda vuestra atención. Después de que, después de piedad de María Elena, me gustaría también que todos pudiéramos eh, ver ahora los, el trabajo de los que llevan a cabo la, la restauración, los que hacen parte de este movimiento de, de restauración que es tan importante para que posamos, podamos tener todos los eh, servicios que son tan importantes para nuestra sobrevivencia como cuanto especie. Bueno, eh, para iniciar la, la, la discusión, yo quiero ser un poco provocativo. Eh, creo que al al puro inicio, cuando empezamos a hablar de educación ambiental, cometimos tal vez un error de decirle a las personas que tenemos que cuidar la naturaleza y la verdad es que ella se cuida sola y tendríamos que haber enseñado desde el inicio que nosotros dependemos de la naturaleza. No, Ella no depende de nosotros. Nosotros, si no tenemos una naturaleza funcionando, no existimos, punto. Entonces, la conservación de la biodiversidad no debería ser para biólogos y para gente de áreas protegidas y correo biológico, es para todo el mundo. Y yo creo que tenemos que pasar a una visión mucho más integradora, donde el paisaje urbano, pasaje rural, pasaje de conservación, pasaje agrícola, todos tienen que brindar servicios ecosistémicos. Y la ventaja es que ya tenemos ejemplos. Aquí en Costa Rica tenemos la ciudad dulce, que a medio desarrollo basado en polinizadores. Entonces, una, una urbe no debería interrumpir en un paisaje funcional. Y yo creo que tenemos que también pasar a, de la concepción de un estudio de impacto ambiental que autoriza a minimizar impactos dentro de la sostenibilidad, a que ningún proyecto pueda causar daños negativos ambientales, comunitarios, y, y, y deberían tener un enfoque económico también. Entonces, yo creo que hasta este año empezamos a ver una mayor integración del trabajo en las convenciones. Sin embargo, eh, a pesar de que los champions de, de cambio climático están trabajando en el tema de suelos, Todavía no es el, el, el mainstream. Todavía estamos enfoque a carros eléctricos cuando realmente hay ya científicos publicando que podemos revertir el cambio climático. Todavía en este siglo solo concentrados en la biodiversidad y la vida en el suelo. Entonces, cómo integramos todo eso? Tuvimos la, las metas ahí dentro del plan estratégico que logramos en Nagoya y el informe el año pasado es que muy pocos logramos cumplir con las metas. Bueno, creo que ningún país logró cumplir con la meta. Entonces. ¿Cómo pasamos a, esta, a este cambio de visión, donde no es una lista de especies de extinción, sino una enorme masa de poblaciones que han desaparecido? Sí, la extinción es para siempre, pero estamos enfocados ahora, o sea, limitados por poblaciones enormes que han desaparecido. Y, y para ya declarar una especie extinta, realmente ya ese valor es más científico y académico que funcional. Entonces... Cuando vemos el, el, el tema del COVID, eh, es vacunas, tratamientos, costos, y el informe del Pandemics Report que salió el año pasado, hay 827 mil posibles virus que pueden saltar a la humanidad. Si seguimos destruyendo la biodiversidad, entonces esos miles de millones, trillones que se están invirtiendo en la parte curativa, tendrían que estar siendo invertidos en biodiversidad, que al mismo tiempo logra regenerar las condiciones y revertir el cambio climático. Aquí en agricultura regenerativa, a los dos meses estamos con 80 especies de insectos que no estaban ahí antes, y a los seis meses tenemos poblaciones de mariposas en huertos regenerativos 20 veces superiores a los 50 metros fuera de sus huertos regenerativos. Entonces, no es necesario seguir usando químicos, pero esas agendas todas están descoordenadas. Entonces, les lanzo así la pregunta, ¿qué, qué piensan ustedes, tal vez en un, unos dos minutos de respuesta, ¿Cómo podemos hacer ese paso adicional de evitar esa fragmentación de las aproximaciones y realmente generar un desarrollo a nivel de país, a nivel de bioregiones? Eh, José Manuel de Chile hace una pregunta para Ana María. ¿Cómo hacemos el enfoque bioregional? Eh, tenemos que salirnos de, de, de, de la lupa de pequeños proyectos o grandes proyectos de monocultivos de árboles a realmente una visión mucho más integral. Entonces, vamos por el mismo orden. Piedad, te paso. Gracias. Bueno, intentaré ser breve, que seguro mis colegas panelistas tienen también ideas que compartir. Pero bueno, una, una idea de mi parte, ahora complementamos, es que yo estoy convencida de que la restauración tiene que estar de moda. Eh, yo, desde que, desde que soy ambientalista, digamos, eh, desde hace varios años, planto varios al, árboles al, al año. Yo sé que no solo es de plantar árboles, pero si todos hacemos lo mismo, si todos nos preocupamos de que los pequeños espacios verdes que tenemos cerca estén arborizados, y si nos parece inadmisible que nos quiten un espacio verde, que nos pasa, ¿no? que corten un árbol, nos parece inadmisible que, que tiren un teatro del siglo XVIII. Bueno, pues me parece inadmisible que corten un árbol que tiene 100 años, 50, 30, e ese tipo de cosas hemos visto que mueven, que mueven eh, decisiones. Eh, hace poco, aquí en Panamá, se ha parado una obra grandísima de un hospital porque estaba en las inmediaciones de un espacio protegido. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes. Quizás estoy muy afectada de que la semana pasada tuvimos la Semana del Consumo Sostenible y yo creo que los consumidores tienen, están atrapados, estamos atrapados a veces en tomar decisiones de consumo de las que no somos conscientes éticamente sus implicaciones, pero que cada vez más tenemos el poder de decisión de decir que no a cosas, ¿no? Eh, entonces, ahí yo creo que, que debemos como tener esta responsabilidad colectiva y preocuparnos de, al menos, nuestro entorno inmediato para darnos cuenta de que no se puede sustituir un pedacito de naturaleza por otro, ¿no? Porque ahora también está todo el tema de las compensaciones de biodiversidad y yo digo, sí, sí, claro, yo compenso, pero lo destruí. <ríe> entonces, yo creo que tenemos que decir, no, esto no es sustituible, es la responsabilidad colectiva, y me parece que la región tiene mucho que, que, que decir precisamente de la sabiduría tradicional de que somos uno con la naturaleza. El otro día nos sorprendíamos de que nos decían que en la sangre y en las placentas hemos encontrado microplásticos. Yo digo, pero ¿cómo no va a haber microplásticos? Si somos uno con la naturaleza y el microplástico lo hemos metido en todas partes, por supuesto que yo tengo en el cuerpo microplásticos. Si la naturaleza se destruye, por supuesto que la humanidad va a sufrir, porque somos lo mismo. Entonces yo creo que ese concepto eh, que viene, que, que está muy sustentado en la sabiduría tradicional de la región, puede ayudar mucho a una nueva ética que haga que mucho más nos preocupemos todo por lo que pasa en nuestro entorno inmediato y, por supuesto, en el global, pero también en el inmediato, más allá de, de las redes sociales. Gracias. Ana María. Bueno, gracias. Eh, yo, yo quiero llamar la atención, y de hecho, um, tú mencionabas, Eduard, uh, el, el reporte de pandemias que sacamos hace poco en, e, en el IPES, y también quiero eh, resaltar el, el, el reporte que nuestros expertos de IPES, junto con expertos de IPCC, hicieron sobre cambio climático. Y es que el eh, cl cambio climático es biodiversidad, entonces tenemos. Salud y biodiversidad en el reporte de pandemias, cambio climático y biodiversidad en el reporte conjunto con IPCC. Y resulta que efectivamente nosotros hemos encontrado que si vemos, estamos viendo desasociadamente la situación. Y lo que hemos encontrado es que son todo diferentes visiones de un mismo problema. Eh, no podemos ver cambio climático, contaminación y, uh, eh, y, y pérdida de biodiversidad de forma separada porque básicamente son los compartamientos humanos y quiero repetir eso, son los mismos motores de pérdida de biodiversidad los que intensifican los motores de cambio climático y los que intensifican los motores de contaminación. Y asimismo son las soluciones que encontramos nosotros como seres humanos para revertir los procesos de cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad, los que nos pueden ayudar. Entonces no es que debemos trabajar separadamente. Y el, a nivel científico, porque pues obviamente yo hablo desde, de, desde el componente de la ciencia, eh, cuando vamos a terreno y hacemos proyectos, nosotros tenemos una consideración muy complementaria la biodiversidad está asociada al factor climático, al factor de suelos, a, eh, a, a, a los factores de degradación que incluyen, por ejemplo, la contaminación, la sequía, etc. Entonces, nosotros vemos de manera complementaria los, los problemas. El problema, y si ustedes ven un poco la historia, es que a pesar de que la ciencia sí ha visto complementariedades, la política y la economía no. Y la política y la economía han estado siempre separando los procesos. Entonces, desde que no tengamos en el tinglado internacional un llamado a la acción conjunto de quienes toman decisiones en cambio climático y en biodiversidad, pues obviamente no vamos a poder trabajar y tomar decisiones que enfrenten esa problemática conjuntamente. Y por eso es que a veces se me dificulta un poco pensar realmente cuál podría ser una solución en la que trabajemos todos. En el terreno y a nivel local lo estamos haciendo, hay experiencias fantásticas, las comunidades indígenas y locales, pero también a nivel urbano, ustedes lo decían, en Colombia yo tengo experiencias maravillosas, en el Valle de Aburrá, por ejemplo, en Bogotá, pero también acá, en la, en la ciudad de Montreal, en todo Quebec, es decir, tenemos, creo que ejemplos maravillosos que podemos, que podemos eh, sa sacar a colación, pero... La, eh, la, la instancia de la voluntad política de seguir dejando eh, de, de dejar de lado promesas para real para llegar a reales acciones es la clave en este asunto y sobre la pregunta que tiene José Manuel ahí um, realmente yo, yo yo veo la, la restauración como un instrumento que hace parte del manejo territorial sostenible. Entonces, nosotros podemos llegar a manejar los territorios de forma sostenible a través de restauración, siempre que esté bien hecha, siempre que sea coordinada y socialmente ambientada, si sí es posible. Pero, eh, como digo, la restauración es una herramienta coordinada y complementada con la labor social no es algo que esté separado también. Entonces, dejo, dejo ahí por ahora. Gracias. Muchas gracias, María. Elena. Sí, eh, gracias. Gracias, Eduard. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con tu análisis, coincido plenamente y creo que igual que ya hace muchos años que hablamos de integrar la biodiversidad en todas las políticas sectoriales, tenemos que también pensar en integrar la biodiversidad en todos los territorios y que, y que, la, y que no es una cuestión de, de, de, de paisajes prístinos y protegidos que son fundamentales y cumplen un papel muy importante, que poco a poco se fue... Eh, introduciendo el concepto de conservación también dentro de los paisajes agrícolas que pueden tener, si están bien manejados en muchos casos, una biodiversidad muy rica y que cada vez se considera más importante y está en la agenda de, de muchos gobiernos locales, introducir la biodiversidad y los servicios que presta dentro de la planificación, la planificación urbana, porque es fundamental esa conexión campo-ciudad y por todos los problemas de calidad de vida y de salud que es de que están, que están vinculados. Eh, y en, en, ese, en ese sentido el, el, el reto, como, como bien decías, es cómo, cómo realmente conseguir esta visión integradora y que, y que se refleje en el terreno. Es verdad que a nivel local muchas de las actividades que ya se están realizando tienen ese impacto positivo tanto en la lucha contra el cambio climático como en la como, como, como mejorar la biodiversidad pero que, pero que nadie tiene en realidad una receta porque los problemas son muy variados, lo que sí creo es que hemos aprendido en estos, en estos, años, de, en, en, en, en estos años de reflexionar y de analizar estos procesos que hay algunas cosas que son que, son, que hay algunos aspectos que son clave y que pasan pues desde luego por, por, por la toma de decisiones basada en la ciencia y eso es muy fácil de decir pero luego no es tan fácil de conectar donde se genera la ciencia con quien realmente la necesita para tomar, para tomar decisiones y ahí muchas instituciones como la fundación que dirijo, que es una institución del sector público, tienen un papel, que, tienen un papel importante que desarrollar haciendo este acercamiento. Eh, otro factor fundamental son las alianzas. Está claro que, que no hay ningún sector de la sociedad que pueda él solo combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y la pandemia del COVID al mismo tiempo y que hace falta... Y que hace falta realmente esta asociación de beneficiarios y que esto tiene que incluir, como, como también se ha mencionado, que, que, el, que el sector privado encuentre su, encuentre su lugar y el papel que, puede, que tiene que hacer, que es fundamental. Porque, porque el sector privado tiene que, tiene, tiene que verse, y yo creo que cada vez más, tanto a sí mismo como desde, desde la, la perspectiva ambiental, como un proveedor de soluciones y que necesariamente tiene que ser un aliado en, esta, en, en, en, esta, en estos cambios. Y luego, bueno, habría muchísimo que decir, pero no quiero dejar de mencionar lo que también comentabas de la educación y la comunicación. Me parece muy importante cómo, cómo pasamos el mensaje y esa idea de no, no un optimismo sin motivo, pero sí un poco de dar, dar, dar, dar ganas o, o invitar realmente a, a la población, a que, a que participen de este reto tan importante que tenemos entre medias que, que, que consiste en, bueno, en hacer las cosas de una manera diferente por, por el bien de todos al, fin, al final del día. Gracias. Rafael, buenas. Las personas... la, la gente es, te importa como que hace parte de su día a día, ¿no? Así que necesitamos invertir mucha energía, casi toda nuestra energía, en esos primeros años de la década, en, en las personas, la gente. Eh, sean educados ¿no? en lo que es parte de su vida. O sea, en un escenario post-COVID que es importante para ellas, eh, los temas económicos, la inflación va a aumentar más aún con la destrucción de los ecosistemas, por ejemplo. ¿Cuál es la relación? La conexión. Que es que toca los votos de los políticos. Los políticos quieren saber que es que tendrán que hacer hay un estudio sobre cuántos cuánto empleo se puede generar puede generar la restauración en la era post covid eh, lo que concierne por ejemplo la salud de las personas de las personas la cantidad de, de enfermedades que aumentan siempre que hay ecosistemas que están Regalados. Hay que llevar esa información al público, hay que saber llegar a la gente y saber tocar su alma, ¿no? Lo que dijo Piedad, que al final esto, la gente se siente conectada con lo que toca y les conecta con, con su alma. Entonces, vamos, por ejemplo, ahora crear una, una muestra de, de cine que está solo tener solo que ver con la restauración, por ejemplo, el arte es una forma de llegar a la gente a través de la cultura del arte, la cultura de todos los pueblos, incluso los pueblos indígenas, aquí en Brasil hicimos el lanzamiento global de la década con cinco meses, con la presencia de los, de los pueblos indígenas, con sus representantes, para poder hablar para todos. Entonces, lo que toca a la gente es lo que está presente en su cotidiano, en su día a día. No hace falta ir más allá realmente. También hace falta eso, sí, como se dijo, tener paciencia, ¿no? Creo que fuese tú, Eduardo, que, que hablase de ello. Hay que tener paciencia, sí. Y la gente va entonces poco a poco incorporando, ¿no? Integrando. Sí. Eh, poco a poco para que todos sepan que existe, que hay algo que es la restauración y que es muy importante para todos, tanto a nivel local, regional como nacional. Sí, yo no estoy seguro que tenemos tiempo para tener paciencia. Eh, estamos en un acelero tan grande y, y en realidad eso también cambió mucho mi vida porque yo era muy activista, hablando con presidentes, con congresos nacionales, y a todas las COPs, etcétera, etcétera. Y eh, después me inspiré mucho en Buck Fuller, que dijo, si quieres cambiar un sistema, no lo pelees, construye uno mejor que hace obsoleto el anterior. Si pensamos en pocos, pocas frases, que de las organizaciones que ustedes representan, ¿cómo podríamos construir ese futuro mejor? Si vemos lo que pasó el año pasado, le dimos vacaciones a la naturaleza y se recuperó a una velocidad increíble y para mí el COVID es como el último regalo que ella nos da, porque nos mandó avisos de, de huracanes, eh, todo tipo de avisos de, de condiciones extremas, y no le dimos pelota, tal vez porque las poblaciones más vulnerables eran las más afectadas, ahora nos manda este pequeño virus y pone toda la humanidad de rodillas. no importa si es actor de, de, de cine de Hollywood, o si es un refugiado de, de un pueblo pequeño, todos a pensar durante dos años de rodillas en este futuro, entonces si, si vemos eso, en pocas palabras, ¿cómo podemos construir ese mejor futuro que haga obsoleto el anterior? Porque no creo que tengamos tiempo de cambiar el, el, el, el sistema anterior. Tenemos que realmente demostrar. Y Ana María habló de, de, de, de, de ejemplos. Todos tenemos ejemplos. Pero ¿cómo cacaríamos esto? ¿Cómo hacemos un storytelling integral que dé esperanza de que sí podemos cambiar y tenemos oportunidad de cambiarlo si actuamos rápido? La pregunta difícil para unos minutos. Pero yo creo que hay, hay dos temas, retomando de antes, que necesitamos una nueva ética. Creo que somos, o sea, tenemos ahora las generaciones que han estado más preocupadas por el tema ambiental. A veces lo cuento, ¿no? Steven Spielberg dice que un, una película como Tiburón no tendría ningún éxito ahora mismo. Y en cambio vimos esa película tan bonita de Guillermo del Toro, donde se encontraban esa criatura del Amazonas y acababa ella enamorada de, ¿no? de esa, esa criatura. Entonces tenemos una sensibilidad ambiental muy fuerte, pero creo que es una generación que está también muy metida en las redes. no Entonces creo que tienen que salir más y hace falta ese cambio de ética. Y luego hay mucha información y mucha fuerza, inercia, en la, y lo vemos con el, la agenda de cambio climático y el cambio en la matriz energética. Hay mucha inercia, pero por otra parte hay tanto movimiento, tantas iniciativas a nivel local que creo que realmente puede ser un movimiento más fuerte. Le falta conectar y ser consciente de que existe. Y me parece muy interesante algunas iniciativas que se llevan a cabo para conectar a la gente que está haciendo las cosas de manera diferente, no solo en restauración, en otras también. Y creo que hacia allá va también el rol de organizaciones como, como Naciones Unidas, ¿no? a intentar conectar para que el movimiento se haga eh, consciente de sí mismo y vea que tiene poder y que puede cambiar cosas. Gracias. Bueno, eh, yo aprovecho para retomar lo que dijimos en nuestra evaluación global de la IPES y es que el mejor escenario y casi el único son los cambios transformativos. Y los cambios transformativos requieren atrevernos a hacer frente a cambios que pueden ser radicales de, porque obviamente tocan lo más profundo de nuestra eh, forma de vida a nivel social. Nosotros debemos atrevernos a cambiar nuestras formas de producción y de consumo. Nosotros debemos atrevernos a cambiar la forma en que estamos eh, manejando nuestros desechos. Debemos atrevernos a cambiar la forma en que estamos viendo la justicia, eh, y la forma en que estamos respetando, porque no estamos siendo justos y porque no estamos respetando actualmente. Eh, y yo sé que vemos que es muy importante enamorar a la gente, ya eh, eh, todos lo decían, Piedad, Rafael, Elena lo decían, hay que enamorarlos pero yo no veo aquí sentado a los que no están enamorados. Y como decía una gran amiga mía en Colombia, eh, Juana, esto es dar misa para curas. Es decir, aquí estamos los que estamos convencidos. ¿Dónde están los que no están convencidos? El cambio transformativo inicia desde el momento en que nosotros podemos sentarnos a dialogar sobre cómo construir un futuro mejor con todos, con los que no están convencidos, con los que están eh, destruyendo, con los que están invirtiendo, con los que quieren construir. Así es como nosotros podemos hacer un diálogo intergeneracional para un futuro mejor. Sí, tantas cosas tan interesantes que me... Que, que, que habéis comentado me gustaría me gustaría volver a mencionarlas todas pero voy a intentar voy a, voy a intentar centrarme me parece muy importante la reflexión sobre sobre la ética que, que hacíais eh, Piedad y Ana María tanto intergeneracional como también en el espacio y ese equilibrio entre entre los países más desarrollados y los países en desarrollo y también entre especies entre hábitats entre ecosistemas etcétera etcétera eso me parece que es clave porque sirve para entender un un poco cómo nos situamos, dónde, cómo, cómo nos vemos y cómo nos relacionamos con la naturaleza que, como tú decías, no necesita que la cuidemos, sino que, que dejemos que cuide de nosotros en, en definitiva. Eh, quizá como reflexión me parece muy interesante el... El, el, concepto de, el concepto de una salud y cómo, y cómo así de modo global hemos tenido una experiencia personal cada uno de nosotros en todo el planeta de este, de este vínculo con la naturaleza y me parece muy importante también en el, tema, en el tema del cambio cultural y una cosa que decía Rafael sobre conectar con las emociones, al final para mover a la acción quizá tenemos que traducir el mensaje, el mensaje científico que nos da unas instrucciones muy claras a una emoción que, nos, que consiga que pasemos a la acción los convencidos y los por, por convencer y es verdad que una vez más no hay recetas pero que poco a poco creo que vamos encontrando, encontrando ideas y puntos de entrada para eso y, y y, y, creo que un, y, creo que, y creo que quizá una, un, un, un rayo de esperanza, como, como decía antes Piedad, es bueno, ver, ver cómo los movimientos juveniles entienden y están y, y, y entienden lo que, lo que tienen en juego, ¿no? entienden la importancia de, de lo que se juega para su futuro. Es verdad, no tenemos tiempo para esperar a la formación de la nueva generación. Mm está escrito en los principios de la década. Tenemos que formar y crear una nueva generación. Me quedo pensando, ¿es la generación Y, la Z, la, qué tipo de millennial? Y después, ¿a la, a la, a la generación de restauración? No, no hay, no hay tiempo ya. La generación de restauración es el conjunto de todas las generaciones. Por eso la importancia de ser intergeneracional, de una forma urgente, es porque ya no hay tiempo para que llegue una nueva generación. No hay tiempo de visiones de escuelas o de restauraciones que hace X, Z, pero tenemos tiempo, tiempo para eh, involucrar toda la población del planeta. Y es ahí que tenemos que trabajar y ahí que tenemos que llegar. Pero a veces pensamos esta, cuando se salta esta, esta fase y ya llegamos a todas las otras, no va a funcionar, no podemos llegar al final de esta década con una cantidad significativa de, de personas que no saben lo que es la década de la restauración. Es necesario entender esta urgencia que tenemos que involucrar ahora a todos los sectores, todas las personas para saber que todavía hay tiempo de actuar y que y que tenemos una década para ello. Bueno, se nos acabó el tiempo. Estamos siete minutos más allá. Eh, hubo otro tema que creo que habían consultas sobre el tema del, del diálogo de saberes. Y yo creo que sí, porque varias veces escuché hay que traer la ciencia a la gente, pero también hay que traer eh, el diálogo, digamos, la sabiduría, o sea, tenemos tanta información, pero seguimos en la extinción planetaria mejor documentada científicamente. O sea, esa ciencia no la estamos usando para revertir lo que estamos haciendo. Y creo que también el, el, la construcción de silos de conocimiento es parte de, ese, de esa equivocación. Entonces, yo creo que deberíamos tener por lo menos unas dos o tres sesiones más para poder aterrizar, pero ya me toca cerrar porque estamos ya pasado el tiempo. Quiero agradecerles a todas y, y a Rafa Rafael, eh, el, el poder eh, haber escuchado este, este diálogo, me parece fabuloso. Me genera esperanza ver que tenemos mujeres liderando organizaciones importantes. Ese principio femenino, como decía Leonardo Vos, es fundamental porque tiene el principio del cuido, que es otra cosa que tampoco conversamos aquí, pero necesitamos recuperar ese principio del cuido. Yo quisiera ver a pres mujeres presidentes jóvenes en todos los países y no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Entonces, quiero agradecerles a, a todas y, y a Rafael y también a la convocatoria a esta reunión y les deseo una feliz tarde noche o feliz tarde desde aquí, América Latina. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias. Salud con sus quehaceres nos veremos pronto bueno entonces que estén bien ha sido un placer